Funda Productividad acoge a diferentes mujeres del Pacífico, de Buenaventura y sus alrededores. Es como un pusandao donde hay de toda clase de arte. Y ahorita la fundación es un centro de acopio que acoge a artesanos de diferentes lugares, ya que tenemos una relación muy cercana con los indígenas también. Y la relación es una relación de familiaridad, donde la una ayuda a la una y la otra ayuda a la otra a avanzar. En las antiguas empresas municipales, en la parte alta, ahí usted puede llegar y puede encontrar diferentes productos, desde la artesanía, la mecatería, la bebida y la medicina. que muchas de las cosas que tengo ahora y soy ahora eh, ha sido dentro de la fundación.